Bueno amigos, les vamos a presentar en Mariano Pesca algo que estamos en plena temporada y no debe faltar en nuestra jornada de camping o también para los amantes del yoga, los que hacen ejercicios eh, Tengo un amigo, Franquito Cáceres de Lincoln que lo usa para hacer yoga todas las tardes después de trabajar aprovecho y le mando un beso Bueno, este hermoso aislante aluminizado con espuma de poliuretano, 1,80 metro de largo y 50 centímetros de ancho. Van a venir al local por el mes de diciembre, mes de Papá Noel, 500 pesos. ¿Ok? Se vienen acá. Mariano, quiero el aislante. 500 pesitos. Y se llevan el aislante, ¿ok? En esta ocasión se acerca el verano, se acerca el, el, el camping, las vacaciones y queríamos mostrarle algo básico de lo que nosotros trabajamos Anafes, por ejemplo, que es algo eh, clásico para cualquier que se va con el auto que no tiene dónde cocinar, que no puede hacer fuego y demás Este anafes viene es súper práctico para la familia por el hecho de que pueden caer una olla ahí grande, cocinar para varios Como ven acá arriba también, esto es una marmita es un jueguito de olla, eh, sartén, vasito que también lo pueden conseguir. Dos modelos de carpita acá, por ejemplo. Dos marcas, Portman y Tenemos más marcas. Esta es una carpa de dos personas. Esta es una carpa de tres personas. Tenemos de cuatro, de cinco, de seis. Un aislante y una bolsa a dormir. Para aquel que se va en carpa.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 Pasé auto para multifilamento, mango de corcho. Es de una potencia medium heavy, acción de punta, soporta velos de 1440 gramos es de 10-20 libras, ideal para taruchas y doradillos. Se le suma un reel, Shimano por supuesto, Siena 2500, que tiene cuatro problemas en relación 5.0 a 1 y le entran 160 metros del 0.25. Va cargado con multitech se le suman 12 señuelos bozos, este combo lo tenés por 12 cuotas de 2.990 pesos, hacemos envíos a todo el país. Novedades en la Unión Pesca, ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad.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 Y también mis emociones, mis caprichos y pasiones, se van con mi tú. Hoy imploro al poderoso, que al apagarse mi vida, veo su esquina querida, el jardín de gratitud. Un día de enero, cuando lo semi mi vuelo pensando en ti y muy pronto un día de cuando los total. No, no, no mm -hmm. okay. total pensar ¿eh? <muchan jazz> <water> a ti. total del tigra esto en agua de nuevo es impagable hay que pescarlo de nuevo no se lo tiene que de nadie tiene vale. que quieren ir al agua de nuevo, ya, Un besito, y al agua. Gente, lo del alba. Sap Radio. Al agua. Un poquito del pescador TV. Bien, Hernán. Bien, Hernán. Bueno, como ahí te levanté? La, gente? ¿Lluvia? Ahí salí chico, acompaña la lluvia de paso la arena, los los Vamos, bueno, bueno, con la devolución vamos. del cachorrito. Vamos, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. papá? papá. ¿Qué Y la sandía, los carnavales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 no esperas, que ese pacusito arisco no se te puede escapar pescador, soñador que ese pacusito arisco no se te puede escapar que ese pacusito arisco no se te puede escapar Oh. <risa> ¡Mirió papu! A ver si asoma. A ver si asoma, mirió que lindura. ¡Lindura amarilla! Yo soy Nasir. Vamos a levantarle, ¿o? Soy tu grillo guitarrero que canta hasta amanecer. Mi señor, playas, esquina mi tierra amada, tu atardecer de mi mi señor, ¿Qué señor, mi señor, hermoso! señor, mi paneo. Eres en el sueño de hoy y no dejaré de cantarte así uh, ahí viene viene sí no me parece que parece no Pacu no no no no no no no no no no no no no no bueno, fue mejor. formado boludo, eh. Tío, tío. ¿Eh? <risa> ¡Esa! ¡Senti! ¡Ah! Sí! Mira qué ejemplarcito, en eh, eh, eh, qué color. Armostro. Ar Armostro. Mayo. tal vez tal vez lo hiciste en febrero no importa cuándo naciste lo importante es que te quiero mi niña sos correntina hoy hoy te canto con amor